Colectivo de Flow Music Crew. El concepto número uno en México. Somos los reyes. Sí que respeten nuestras leyes. Que Respeten nuestras leyes. Ya tú sabes, papá, quiénes son los que mandan. El Crew. No, no, no, no, no, no puta gase loco puta gase loco puta gase loco puta gase loco quiénes son los que mandan puta gase loco puta gase loco puta gase loco live the mc live the mc live the mc live the mc live the mc live the mc live Ustedes son reyes de la melodía Yo soy el rey del fútilo <risa> <risa> No se fugan de niños <risa> está Estúpidos estúpidos Hay puro pendejo <risa> DJ Muñeco ¿Cuál muñeco, güey? bien difíciles dos melodías. DJ Muñeco. Estilo es brillo y muñeco. Super fácil. Te la meto duro y te la meto monga a la manga. Para que conmigo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 Jay Free, Todo lo que tiro, la pesta Y te invito a que te compres un par de huevos y te los pongas O si ya los tienes, usalos y deja de esconderte atrás de tu mujer O que no puedes sin ella Marriéndolo, usa Marriéndolo, usa Marriéndolo, usa Vaya, jumeazón, jumeazón, jumeazón, vacilón Vaya, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, jumeazón, Gabanito Mix, el demente musical. No, no, no, no mames, wey. A ti si no te voy a tirar ni un pedo. ¿Con qué quieres que te tire? Si no tienes nada, obvio no te voy a tirar con estas pendejadas. Pero bueno, yo te recomiendo que si vas a seguir en esto, primero aprendas a cuadrar voces y a no hacer tu cagadero como cuando te creías maniático. O mejor a un puente a estudiar porque ya está para barrender o se necesita la prepa bueno puede ser dj de concreto y sirve que ahí echas la mezcla porque en esto de dj no creo que la armes así que no te vengas a querer medir con deflow music Tú con pedos te puedes medir con los freestyle 2.0 jaja ahí está el coxer con ese web y sería un buen duelo de pendejos pero está bien sé que después de esto seguirán hablando así que empiezo a pensar que ustedes necesitan como que un tapón de carne para callarles el ósico jaja Espérame, güey, deja voy a tirar al gabanito la taza. A ver si con unas ahogadas ya entiendo. Y está el estúpido. Hay puro pendejo